Hemengo de berriz ere eta publikoak islatu nahi ditugu herri mugimenduan eskerreko erakundez berdinetan zein galder bipolitiko eta plane egiten dute nain materritarrek pairatuta gommeatsu faxistak. Liza erre mi eskerbatuko sartu dira, ali duten guztia suntzituz eta plastikozko pistola dutiz bertan. Horren la dagarpitaz faxistek egin dituzte euskara ezko karteuzin materrela zituzten zeinbait etxeetan. Iritsi da garaia faxismoaria horre egingo dioneran erantzunirmo eta de emateko. Ahorri zarraldeko eragile, politiko, sindikal, sozial eta errigileetak okideu, aurre ingo egiugu faxismoari. Zan ere, jendartarekiko doen jarrera autoritaria abastertzen dugu. Xenofobia, patriarkatua, arrazakeria eta oskarafobiaren defensa salatu nahi dugu. Eta baita berastasun oro pilatzen duten gotxiongo horren babesa ere. Faxismoari ezaio lako hidatzen, borrokatzen zaio. Xicismo a capitalismo areneta élite de servidura da gas pal mundo hay de coeta igual de coerri al de narte han van a percho na ver a en narte han chelcatus bueno planeta es un chiste nárida en sistemada metiere guchibato en saco yo zango de na hasta sonar el mes de tan etaburro a la te se proyecto bate la tueta democrático bate invitar autodefensa comité eta el riera punde que dute auso herrieta rie eta cuando cantara el gallo negro, es pues cuando se acaba el día. era una feminista, ecologista, eta antirracista baten bitartez borrokatuko dugu. moro normalizazioa ha eta un chito bitartez. en da, invitarte invitados. alada, edo dugu. y mortis quería mutar, guilla tendugo, lgtb plus colectivo, etorquinne, feminista, el anguilla es inescogible y endeari, norca y discurso, el quería, el el eta, oskar erikiko gorro tari, norca aíta endiogu, chico capitalismo aia en toda la conde que ni cachén desan. Es gure yo babesten dituen que la Horregatik, va a haber extendido a encenderte dugu. Palset. Oregatik, Democracia, Tabaque Arenalde, y Porque es quería machista, eta Arena aurreko y Aldaketa Alla aurreko climático Arena Oreco, pasivo Tasuna. quería my dog.